No hay amor, esa a medida, el amor es inmedida. Dame una cucharadita o dosión, desparramos en la cocina un kilo de azúcar morena, un tarro de miel de azucena, algunas pastillas de goma caen. Recogas de su amor, no no, no no, y yeah. no hay amores sin heridas, el amor siempre lastima. Dame una mordida dudosillo y yo a tus pies, amada mía, pongo mi fuego en tu cuerpo, pongo mi alma en los besos, algunas palabras temblando caen. olvídalo, no dije nada, amor. A medida de eso, el corazón no entiende. Salta, late, suspira, no calcula, solo siente. A veces nota calor, un desmayo, un fuego intenso. Pero su amante es más dulce, más calmado, más perverso. No hay amores, a medida de eso, el corazón no sabe. Patalea, grita, sufre cuando la suma no sale. A veces le aplasta el frío, un invierno es la muerte Y resucita más vivo, más triste y más fuerte No hay amores a medida de sol, corazón y idea Solamente se desliza por donde las ansias tantean A veces se queda en pelotas, en pelotas y en enero por la calle y sin camisa, va y se arrima cualquier cuerpo. No hay amores a medida. Yo te quiero y tú no hay amores. A medida El amor es una pifia Voy descremando tu piel y tú En Siberia, amiga mía Ni siquiera un sol De justicia Ni todo un container de bombillas Arrancarían de mi alma el frío. Apágalo, no enciendas nada, amor. No no no no. Yeah, yeah, yeah. No hay amores a medida, de eso el corazón no entiende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 por la calle y sin salida va y se arrima cualquier cuerpo No hay amor en esa medida Yo te quiero y tú suspiras